Hola chicos eh, eh, Acabo de instalarme este cosa y acabo de hackearlo Para que me permita tener el premio eh, Díganme ustedes Si quieren que les diga como se hace y como lo hice eh, lo voy a hacer en un siguiente vídeo bueno déjenme mostrarles como pueden ver esta es una música que suena así eh. Ah, no, ah no, pensé no, no, no que tengo ya la aplicación, aplicación. Que tonto soy Lo vamos a probar en default y, y alto Default, alto signifi in, significa alto en inglés Entonces pues Yo les voy a decir alto para que sea más fácil Ven que suena así Ahora con esto Aquí lo activamos, vamos a tenerlo en default Ven que ahí sonó mucho mejor Por eso les recomiendo tenerlo mucho más en default que en alto miren. Como ven, bueno Ahora les voy a enseñar cómo usarlo. A ver, es que se me había olvidado que lo tenía aquí. Lo voy a poner allá arriba. Se siente mucho mejor tenerlo de arriba. Bueno. Ahora sí. Ahora vamos a probar este, este es por si tú tienes el volumen al máximo como ven aquí. Eh, y entonces quieres pues quieres subirle más el volumen. Miren. Este también le pone bajos. Ah no, espérense. Se me olvidó decirles que tienen que desactivar uno para que el otro funcione. De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere, Pero se aprende a olvidar también Listo Ah, y este es un bloqueador de anuncios que, bueno Lo voy a estar usando por un tiempo Obviamente no, no voy a darle, nunca le den a permitir anuncios en este canal porque después um, simplemente le, le, van a, le van a permitir que pongan anuncios y entonces no, eso sería muy malo. Se los recomiendo si quieren iniciar un canal de YouTube de tutoriales porque en mi de que hay links pero bueno, este es mi primer video, va a ser un tutorial así que no importa. Ahora sí, eh, lo que tenemos que hacer es aquí tener una pestaña uh -huh. ya abierta, eh, aquí le tenemos que dar ya los tres puntitos que salen aquí arriba, entonces aquí nos sale todo esto, le tenemos que dar a más herramientas, no le tenemos que dar clics, clic. le damos a extensiones, le tenemos que dar las tres rayitas aquí. Le damos abajo de todo y ahí dice abrir Chrome Web Store. Lo abrimos. Muy fácil, ¿ven? Aquí tenemos que escribir Bass Buster. Bien y. Y bueno, tiene que estar bien escrito bueno no lo van a tener que... ustedes ni siquiera van a tener que hacer la mitad de los pasos lo voy a dejar todo en la descripción lo que usted, lo único que tienen que hacer ustedes es instalar, aquí me la voy a eliminar para que ustedes vean eliminar Chrome, quitar aquí esto te, aquí aquí te dije agregar a Chrome le das a agregar extensión aquí se te va a hacer como instalar ahí un pequeño un pequeño archivo y todo se agrega y te manda a esta página igual a este me lo voy a eliminar también espérense bueno lo elimino como ven quitar le doy a agregar a Chrome le doy a agregar extensión. Ah, perdón por mi voz, es que estoy un poco enfermo. Bueno, esto ya yo se lo mostré. Como ven todo esto. Ah, por cierto, si esta cosa le salía aquí a. Ah, esto tú no tienes que hacer nada. Si esto sale aquí, significa que está funcionando completamente bien. Entonces, aquí lo que ustedes hacen es fijarlo dándole clic a este cosa de aquí los dos y bueno ya, ya lo tienen eh, aún no tengo otro así que no van a aparecer no va a aparecer nada pero si sí tengo intro así que bye